Buenas tardes, son las 6 de la tarde del jueves 11 de junio de 2020. Bienvenidos a Gestión Digital, un programa en el que vamos a compartir información e experiencia que de otro modo creemos que os podríais perder. Durante una hora vamos a estar hablando del paso de la obra a la gestión de activos. Hablaremos de cómo movemos la información digital, de cómo estamos generando información en obra y la traspasamos de tal manera que nuestros compañeros que se dedican a la gestión de activos puedan aprovechar esa información. Para ello, Cecilia, en primer lugar, nos va a informar acerca de normativa y estándares. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, buenas tardes, Uriol. Bueno, cuéntanos un poco más. ¿Qué nos vas a explicar? Bueno, pues eh, lo primero. nerviosa, ya lo sabes. <risa> <risa> vale, pues empiezo. Eh, bueno, no sé qué tal nos escucháis, la gente nos escucha bien, tenéis problemas para recibir el sonido, vale, si ah, alguien tiene problemas puede ser por la aplicación, vale, parece sí. que bien. Perdona Cecilia, eh, quiero mencionar que esta sesión va a ser grabada, o sea que si no la podéis ver toda eh, os enviaremos un enlace y eso, eh, se está grabando así que eh, mañana creemos que ya podréis tener el, el vídeo, entonces... Eh, tenemos a Cecilia, como os decía, porque me, me he enredado un poco con ella. Tenemos a Cecilia. Tenemos a un invitado estrella esta semana, que es Joaquín López. Eh, viene, viene de TIPSA, es el director del área de BIM de TIPSA. ¿Qué tal, Joaquín? Que hay, encantado de poder participar de este evento aquí con vosotros. O sea, que nada, espero que eh, sea interesante para todos. Creo que los temas que se van a tratar aquí... Eh, son de vital importancia para introducirse en el mundo de la metodología y de la gestión BIM. Y nada, espero que sea de vuestro interés. Nos lo vamos a pasar muy bien, ya verás. Seguro, Después Julio seguro. nos va a hablar perdona, Julio nos va a hablar de eh, los distintos modelos y los distintos nombres. De la semana pasada nos habíamos quedado con cómo se pasaba de un modelo as-built a un modelo para gestión de mantenimiento. Bueno, pues Julio nos va a ir haciendo un repaso de los distintos modelos. ¿Qué tal Julio? ¿Qué hay? Gracias, Uriol, y bienvenidos a todos al al webinar. Hablaremos de eso, de, de paso de modelos de obra a modelos de activo, eh, pasando pues por el modelo Asbil, ¿no? El modelo, el modelo de FM y el modelo de activo digital, ¿no? Que ahora está tan en boga. Muy bien, muy bien. Va a ser muy interesante. Seguro. Y para terminar, siempre con sí. los últimos minutos, pero esta vez le daremos algo más de espacio. A Javier Rollo, que nos va a contar cómo mover esa información, qué, qué herramientas existen o casos en los que eh, pues, las distintas, los distintos agentes que intervienen en una obra, contratistas, subcontratistas, proveedores, van introduciendo la información en esos modelos ASBIRT que después van a ser aprovechados o no para a, la gestión de los activos, según nos diga Julio. ¿Qué tal Javi? Pues así es, muy bien, estoy aquí muy contento en una sesión más de gestión digital. Y nos has amenazado para que respetemos tu tiempo, ¿verdad? Sí, sabemos que tenemos ahí un chat privado en el que <ríe> nos estoy ahí pisando <ríe> los talones. Muy bien, pues nada, sin más, arrancamos con Cecilia que nos va a hablar de normativa y estándares que debe cumplir la información para que pueda ser aprovechada para una gestión de activos. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Uriel. Eh, bueno, pues para comenzar, eh, bueno, lo primero que vamos a hacer es lanzar una pequeña encuesta para ver cuáles vuestra vuestras vuestras experiencias en estos asuntos que vamos a tratar en el webinar de hoy y tenerlo un poco un poco en cuenta. Y bueno, podéis ir respondiendo tranquilamente y luego veremos, veremos los resultados. Y bueno, pues en esta primera parte, eh, hace 15 días yo estuve hablando sobre plataformas de colaboración, sobre plataformas para gestión de obra, cómo comunicar incidencias, cómo enviar información, planos. Bien, pues todo eso, eh, todas esas, eh, todas esas eh, maneras de enviar la información vienen recogidas en normativas, en normas que algunos conoceréis, no sé si todos, y que vamos a ir viendo ahora brevemente. Principalmente vamos a hablar de la, de la norma ISO 19650, que es la que regula toda la gestión BIM o, o la digitalización de la información en, en procesos constructivos en, en entornos BIM. Y vamos a hablar un poco de, de, los, de los bloques más importantes que puede tener esa, esa norma. Bien, es cierto que al ser una norma, una, norma, una normativa, pues siempre es difícil de leer y, y además es una, es una normativa de pago. Entonces hay algunas, algunas interpretaciones a esa norma, como la de la Building Smart, que os recomiendo que os leáis y ahora os pondremos en el chat por si alguno no lo, no lo habéis leído, porque porque aclara mucho la información que, que recoge toda esta, toda esta normativa. Y vamos a hablar de todo esto con Joaquín, con Joaquín López, mi manager de Tipsa, para que nos cuente él su experiencia, su experiencia personal, porque bueno, nosotros contamos unas cosas y luego él nos contará pues, cómo lo vive dentro de una, de una ingeniería. Entonces, eh, vamos a empezar un poco explicando eh, esta, esta normativa, la, la ISO 19650, y teniendo en cuenta que también eh, conviene conviene leer, leerse o tener en cuenta el protocolo BIM del CIC. También os pasaremos el, el link para que lo podáis echar un ojo que, que pues rige un poco la parte más técnica de información. de, informaci de eh, propiedad de la información, eh, brechas eh, en la informática y, y conviene también leerse. Entonces, todo lo que estamos hablando, lo que hablamos en la sema, hace dos semanas y lo que vamos a ver en esta en esta sesión, lo podéis ver eh, reflejado en estas normativas y en estos protocolos que conviene conocer. Entonces, bueno, sin más sin más explicación, eh, me gustaría preguntarte, eh, Joaquín, si, si consideras que la, que la norma ISO se aplica o, o si... ...la estáis aplicando vosotros en vuestro, en vuestro trabajo día a día. Bueno, eh, Cecilia, lo primero que quería hacer era una pequeña puntualización... ...y es una opinión personal, eh, no deja de ser una opinión personal... ...pero eh, cuando ha recomendado Cecilia eh, la lectura en castellano... ...a través de la Building Smart de aquí, de esta norma ISO... Yo, al contrario que ella, eh, no la recomiendo en absoluto. Precisamente, uno de los grandísimos problemas que tenemos de aplicación de la norma ISO actualmente aquí en España es la mala traducción al castellano que se ha hecho de esa norma ISO. Como todos sabéis, la norma ISO se traduce oficialmente…, no se traduce, se publica oficialmente en tres idiomas, el inglés, el francés y el alemán. ¿Vale? Eh, evidentemente, en esos idiomas la, la norma ISO dice literalmente lo que quiere decir utilizando la terminología precisa. Cuando se ha hecho esa traducción al castellano, eh, mucha de la terminología, eh, en vez de aclarar, lo que hace es confundir muchísimo más el trabajo con metodología De verdad, es… Eh, es una cuestión que me consta que ahora mismo AENOR está pendiente y detrás, está detrás de ello para eh, volver a realizar la traducción, ¿eh? no literal, no eh, palabra por palabra, sino la interpretación de esa norma ISO al castellano. Por lo tanto, mi recomendación, Cecilia, y discúlpame, es que las personas que sepan inglés se la lean en inglés y, de momento, descarten la lectura al castellano porque lo que va a llevar es a confusión. En cuanto a aplicación de la normativa ISO, actualmente Perdón, en todos los pliegos… Dime. Eh, ¿Te atreverías a recomendar alguna guía, a esa norm... alguna guía en inglés a la normativa? Eh, pues actualmente… No en inglés no tenemos, ni, no conozco ninguna guía, lo que sí sé que actualmente se está redactando precisamente un libro de interpretación de esa norma ISO al castellano que se publicará recientemente. De hecho, el autor de ese libro es Vicente González Pachón, mi mentor y antiguo director del departamento BINDETIPS. Ya está jubilado y ha, y ha llegado a un acuerdo precisamente con AENOR para la publicación ...de este libro que lo que hace es realmente interpretar esa normativa. Pero como iba sí, diciendo sí. Eh, Oriol... Sí, uh -huh. perdón. No, que okay. eh, quizás la gente eh, pueda también acceder a, a esta... ...no a la ISO 19650, eh, pero quizás sí a la, a la PAS 1192, que es algo parecido. Efectivamente, ¿no? es un documento efectivamente. Parecido efectivamente. Y eh, es más eh, accesible, es un documento al que podrán llegar mejor, ¿no? Efectivamente, eso es lo que iba a comentar ahora a continuación. Daros cuenta, eh, eh, Cecilia habla de la ISO 19650 porque, evidentemente, entró en vigor en febrero del año 2019 y es una norma internacional que cubre la PASO C92 del 2013, de la que habla Oriol, ¿vale? que es una eh, publicación de libre disposición británica. Pero a la postre, que sepáis todo, que el contenido de la PAS o el contenido de la ISO es exactamente igual que el de la PAS, salvo en cuatro o cinco puntualizaciones y cuatro o cinco términos. En la parte de movilización, no quiero extenderme porque no sé qué grado de profundidad tenéis de conocimiento, pero en la parte de movilización es en la, eh, donde se extiende más la ISO con respecto a la PAS 1192 del 2013. Del 2013 al 2020 han pasado siete años y evidentemente eh, el conocimiento de esa paz está muchísimo más divulgado, más difundido, muchísimo mejor traducido. Y si queréis saber qué dice la ISO, pues el primer paso, como dice Oriol, perfectamente sería eh, mirar en castellano y ver en castellano qué es lo que establece la paz. Porque el paso de uno a otro ¿vale? son pequeños matices que… Eh, eh, para el día a día son insignificantes. Entonces, en ese aspecto eh, lo que os quiero comentar es que la ISO 19650 actualmente en, de, en determinados pliegos de condiciones de diferentes administraciones a nivel estatal ya se está incorporando como eh, eh, ley de obligado cumplimiento para realizar el contrato, si bien yo creo que… Eh, los propios clientes, es decir, eh, lo propio, la propia administración todavía no saben muy bien eh, qué repercusiones tiene su aplicación y cómo llevarla a cabo. Lo hacen más bien por, eh, no sé si moda, por, eh, eh, por dejarse llevar, ¿no? Por esta situación en la que estamos, que todo el mundo habla de BIM, todo el mundo, y entonces, bueno, pues aplican la incorporación de esta normativa sin saber qué repercusiones tiene incluso el cumplimiento de esa normativa para ellos mismos como clientes. Y esto es fundamental, ¿vale? fundamental que entendáis que en la metodología BIM, ¿vale? una de las premisas fundamentales que marca la ISO y antiguamente marcaba la PAS es que el trabajo que se hace, el proyecto, el delivery, ¿vale? Desde eh, la concepción de un pliego de condiciones hasta el final, ¿vale? de la obra hasta conseguir el modelo ASLIN, ¿vale? intervienen todos los agentes y todos deben de estar eh, trabajando de manera colaborativa. Y eso pasa porque el principal implicado y el primer implicado es el cliente. Y el cliente no solo exige a terceros cómo hacer las cosas, sino que debe de asumir una serie de compromisos. Debe de tener una serie de conocimientos, sin los cuales el cumplimiento de la paz en su momento y la ISO actualmente es posible. ¿vale? ¿Por qué? Porque se cumple la paz y se cumple la ISO en tanto en cuanto todos los agentes intervienen de manera colaborativa y con un mismo objetivo, ¿vale? Eh, que pasa o que es la ejecución de ese delivery o de ese proyecto, ¿vale? Que es, como digo, desde la concepción del pliego ¿vale? hasta el final de la obra. Disculpadme. Muy bien. Sí, sí, desde luego tienes toda la razón en que el cliente al final es el, es, es el primer implicado en toda, esta, en toda esta gestión, porque como veremos ahora brevemente un poco eh, temas que se tratan en la, en la ISO, eh, pues el primero de los temas es el, los requisitos de información. El documento de los requisitos de información es un documento que recoge una serie de pautas de cómo queremos la información, cuándo se debe... Cuándo se debe. Eh, eh, enviar, cua, cómo se debe recibir es decir, todo, todo este tema relacionado con la información debe estar definido en unos requisitos y esos requisitos los hace el cliente porque el cliente es el que quiere saber cómo va a querer recibir esa información cuando el proceso constructivo termine y comience a operar su edificio entonces, si el cliente no está implicado en esta fase, que es la primera donde define sus requisitos como organización y sus requisitos como proyecto entonces lo que va después es imposible cumplirlo desde luego que ahí tienes tienes toda la razón. Entonces bueno, también entrando en, en el tema este de los requisitos, eh, bueno pues eh, una vez que el cliente expone o, o determina los, lo, los requisitos que, que solicita a todos los integrantes del proyecto, del, de la fase de proyecto y de la fase de ejecución, eh, debe debe enviarlo antes de licitar, antes de contratar eh, a, a equipos de, a las contratas. Porque esas contratas deben eh, deben aportar un documento que determine cómo van a cumplir esos requisitos. Porque si vamos a pedir unos requisitos y cumplir una normativa ISO en entornos BIM, si la contrata no es capaz de responder a mis requisitos, pues quizás sea un, un, un punto en su contra para recibir la, la asignación de esa, de esa contratación. Entonces, por eso es muy importante que sea algo que esté previo a la licitación y que cada cada componente responda y, y, y asegure que va a cumplir esos requisitos. Y también quería preguntarte, Joaquín, si vosotros en vuestro día a día, en los proyectos estáis acostumbrados a recibir esos requisitos por parte del cliente o no es tan común. Bueno, eh, hoy en día hay de todo. no eh, eh, tenemos eh, Hay todo tipo de clientes, cada vez el nivel de madurez, en la implantación del BIN en todos los agentes del sector de la construcción es más elevado, pero seguimos, eh, sí, eh, eh, pero hay una desigualdad muy grande. Yo lo primero que quería decir, y sobre todo para todas las personas que nos están escuchando, cuando hablamos de requisitos de información, ¿de qué estamos hablando? Esto es muy sencillo, os lo voy a intentar explicar de manera muy sencilla. Cada vez que uno, yo trabajo en una ingeniería, cuando me presenta una oferta, ¿Vale? Yo me presento una oferta ante un pliego de condiciones que un cliente particular o una administración eh, ¿vale? redacta. Es decir, son las condiciones técnicas para poder abordar una obra o un proyecto en función de los cuales yo oferto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Las reglas de juego no cambian para nada, ¿vale? Para nada. Pero ahora. No solamente son necesarias condiciones técnicas para hacer, por ejemplo, un hospital, es decir, la ocupación, cómo es el hospital, cuántas camas debe de tener el hospital, eh, qué, qué normativa urbanística debe de cumplir, etcétera, etcétera, qué planificación en el tiempo… No. Ahora resulta que el cliente también quiere que se cumplen esos trámites administrativos, como antiguamente, es decir, hacer un proyecto de ejecución, que se haga la obra conforme a la legislación vigente, etcétera, etcétera, pero además quiere un modelo tridimensional con información paramétrica, por ejemplo, para hacer la gestión de ese hospital, es decir, la gestión del activo. Oiga, pues igual que me da usted sus condiciones técnicas para que yo pueda hacer el proyecto de ejecución y realizar la obra del hospital, por favor, dígame usted cómo quiere que le dé el modelo y en qué condiciones para cumplir sus objetivos de explotación y mantenimiento de ese hospital. Si usted no me lo dice, ¿qué quiere? ¿Que me lo inverte yo? Eh, no os dais cuenta del problema. Pues el eso es lo que pasa en muchas ocasiones. El problema es que el cliente... Eso es, de si eso... Le... Sí. Perdón. Sí, Gonzalo, que de eso... O sea, vamos a rondar este tema continuamente, yo creo, en... también en mi parte. O sea que... Vale, pues entonces, sí, ahora... nada, simplemente eh, por terminar la pregunta que me ha hecho Cecilia, eh, mm, sí. hoy en día... Las Administraciones públicas ya eh, se han puesto las pilas. Es verdad que cada vez son más serios. Esos requisitos de información que son como anexos o parte de los pliegos de condiciones, cada vez son más completos y se han tomado en serio la implantación del bien dentro de sus organizaciones. Eso, eh, desde luego, lo que hace es delimitar eh, o mitigar el riesgo que nosotros, como ingeniería y las constructoras, teníamos cuando un cliente era ambiguo en esos requisitos de información o directamente no los exigía y decía que había que trabajar con BIM. El riesgo que yo corría a la hora de oferta era inmenso. ¿vale? Sí, como resumen del bloque, eh, sí que me gustaría decir... Eh... Si, si os tenéis que quedar con una frase o si os tenéis que quedar, los que nos estáis viendo, con un concepto y, y con el ánimo informativo que tenemos, más que, más que pedagógico, el tema es el siguiente. Eh, dentro de los pliegos de prescripciones técnicas, dentro de las cláusulas administrativas que emite un cliente, es necesario que haya condiciones acerca de la información digital, que es de lo que estamos hablando. Puede ser información digital con un modelo BIM o de cualquier otra manera. Entonces existen esas condiciones, debe exponerlas el cliente y cuando se trata de condiciones acerca de modelos BIM existe normativa, en este caso la ISO 19650 y el protocolo BIM que ayudan al cliente a establecer qué información necesita y cómo debe pedirla. Del mismo modo... Ayuda al proveedor de servicios a establecer un plan y una metodología para poder servir esa información. Ese es el punto básico. Como leer una normativa es farragoso, lo que estamos diciendo es que, lo que nos comentaba Joaquín, es que la, leerse las guías de la normativa traducida del español puede ser confuso y puede generar malos entendidos. Y recomiendo a Joaquín, estamos nosotros de acuerdo, en que se lea la normativa en inglés, si se puede, o acceder a guías acerca de la normativa previa, que era la PAS 1192. Con esto cerramos este primer bloque y Julio nos va a contar cómo se sirve esa información, cómo, qué distintos modelos tenemos, qué distintos contenedores de información tenemos para cada fase. Joaquín, siéntete libre por favor de interrumpirnos y de mencionarnos en realidad o en la práctica cómo lo haces tú para que la gente pueda tener un abanico más ancho de, de aplicaciones. Vamos, Julio, cuéntanos. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de modelos, ¿no? Y de ese paso del modelo de obra o del modelo que está eh, gestionando la, la constructora durante la obra en mayor o menor medida, y cómo podría pasar a ser un modelo verdaderamente útil o ser un modelo, en último término, que sea un activo digital, muy al hilo de lo que estabais comentando. O sea, un activo digital que, que aporte valor a ese activo físico real. entonces eh, Vamos a empezar hablando de ese modelo no que es el, como el último modelo de obra. Ese modelo As build que, idealmente, o digamos, en ¿qué sería lo útil en ese modelo -Build, no Sería eh, aquel que recoge no toda la inteligencia, puesta en el producto construido eh, de los equipos que han participado en el proyecto desde las fases muy iniciales hasta las fases finales y recoge al final toda la documentación eh, desde el inicio del proyecto hasta, hasta el final de la construcción. ¿Cuál es la realidad? Que ese modelo has built al final es un modelo que se exige a última hora no eh, de la construcción a petición de la propiedad sin tener muy claros los requisitos, haciendo un poco hincapié en lo que comentabais antes. Y bueno, pues se entrega un, bueno, una especie de mezcolanza de, con información muy difícil de agregar de los diferentes contratistas con mayor o menor capacidad eh, de generación o de sí, de generación de modelos. Y, y bueno, de ese modelo as-built pasamos a un modelo de FM. Ese modelo de FM, eh, digamos que sería, la primera pregunta que nos tenemos que hacer en ese modelo de FM es qué es y qué no es un asset, porque en el modelo Asbilt al final estamos intentando describir eh, toda la documentación. Por poneros un ejemplo, en un modelo Asbilt podrías modelar todas las tuberías, podrían estar todas eh, modeladas todas las tuberías que quedan instaladas en el, eh, en el edificio Julio. y en ese modelo... Cuéntame. Disculpa un, un momento, solo por aclarar. Estamos hablando del sí. modelo Asbilt, que es la realidad construida. ¿no? Pretendemos reflejar en un proyecto la realidad construida, se llama proyecto As build, uh -huh. que incluye ese modelo Asbilt. Pero después, eh, muy bien, esto es lo que hemos construido. Pero hay alguien que con eso lo tiene que operar. ¿no? Nos lo introducía Joaquín antes. Decía, bueno, es que alguien va a tener que gestionar ese activo. Ese activo puede ser ese equipo, puede ser ese edificio. De esa gestión de, y de esa operación y mantenimiento es a lo que nos referimos cuando hablamos de FM, ¿no? de Facility Management, como nos comentabas tú. ¿no? Y eso, cuando hablamos de modelo para FM, es modelo para Facility Management, para esa operación y gestión del, de los equipos o de los edificios. Eso es. O sea, la información, estamos hablando del, el, el modelo de Facility Management, ¿no? que es la información al servicio de la gestión del mantenimiento. Esa información al servicio de la gestión del mantenimiento, ¿qué pasa? Pues que tiene que estar... Obviamente eh, con unos requerimientos muy claros desde las fases iniciales. ¿Cuál es la realidad? Que los Facility Managers no aparecen por ningún lado prácticamente antes de la fase de explotación. Eh, todo el mundo habla de ellos, se, tiene, se les tiene muy presente, eh, pero pocos aparecen antes. ¿no? Y cuando aparecen, eh, pocos saben cómo utilizar BIM y saben cómo redactar unos requisitos claros de lo que van a necesitar para vincular luego después la información de los modelos con el GMAO o el sistema que tenga. No quería decir que no. Es necesario entonces... Porque, que, que eh, con los, su herramienta herramienta de gestión del mantenimiento. No, eh, es, el, es el, necesario, que Julio, distanciar. ¿que los eh, facility managers o los que gestionan y operan el edificio deben sí. saber BIM? Porque lo has dicho como si estuvieran obligados, pero resulta que no lo saben. No tienen tiene. por qué saber BIM, ¿no? Eh, pero también es verdad que no somos capaces de explotar toda su, su, su, todo su conocimiento y toda su experiencia en la fase de proyecto. O sea, o sea hay un poco eh, Eso es, bueno. desde Falta por, desde, por las dos partes. desde el momento en que ellos son los que van a explotar la información, da igual da igual las siglas, da igual la metodología, lo que sí que es necesario, es pues muy útil, es que la gente que gestiona el, el equipo, la gente que gestiona el, equip, el, el activo, perdón, defina qué información es útil para ellos porque si no, acertar es fruto de la casualidad. Y por eso reclamamos, o por eso está Julio aconsejando que la gente que se dedica a la gestión de los activos participe ya en fase de proyecto, en fase de obra. No sé, Joaquín, si tú tienes alguna experiencia al respecto o, o nos quieres comentar no, alguna eh, cosa. mi experiencia es la que estáis comentando actualmente, o sea... Hoy por hoy, daros cuenta, eh, eh, por lo menos eh, en el marco, en el contexto de los contratos en los que yo me muevo, puede haber clientes eh, ¿vale? que tengan un grupo técnico específico ¿vale? para abordar todas aquellas cuestiones relativas al proyecto y después eh, tenga otro equipo ¿vale? que se encargue del tema de la operación y mantenimiento, o si, ni siquiera los conozca, ¿vale? porque son empresas independientes. Si a estas empresas o a esas personas o a esas entidades que van a realizar esa gestión del mantenimiento no lo tenemos desde el principio en el proyecto, ¿vale? es decir, desde la planificación o antes de la planificación, en esos requisitos de información que hablaba Cecilia y de, de lo que estamos hablando, evidentemente eh, no tiene ningún sentido utilizar la metodología BIM. La tendrá eh, para optimización de procesos en la fase de diseño y de construcción, pero ese modelo tridimensional, ese digital twin o ASPIL, ¿vale?, no será efectivo en la, en la fase de operación y mantenimiento. Que, en definitiva, es lo que se pretende con la aplicación de las nuevas tecnologías al sector de la construcción, ¿vale?, ese ahorro de que hablaba, ¿no?, eh, en, en Reino Unido, ¿no?, del 20% en todo lo que es el ciclo de vida de la infraestructura, ¿no? Que podíamos llegar utilizando estas tecnologías. Bueno, daros cuenta que el diseño y la construcción es una infinitésima parte de lo que es el coste de la operación y mantenimiento. Si las personas que pueden realmente aprovechar esos modelos o gestionar la información de esos modelos no está al principio todo lo que hagamos durante el diseño y la construcción no tiene ningún sentido. ¿vale? Y eh, precisamente es... en, en esa tesitura nos encontramos hoy en día, ¿eh? que, que duele, ¿eh? Eh, sabiendo que tenemos que cumplir sí. requisitos que no van a llegar a ningún lado ¿eh? y haciendo labores de sí. educación y de formación al cliente, advirtiéndole de que, que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Ah, aquí estamos mirando de aportar un poco un poco de información, pero no todo lo... termina en el modelo de operación y mantenimiento, ¿no, Julio? Eh, hay algunos modelos. Claro. Más que a veces o sea, bueno, o sea, para cerrar un poco con el tema del modelo de operación y mantenimiento, ¿no? Eh, ¿Qué sería lo ideal o lo útil? Sería pues eh, aquel modelo, ¿no? Que contiene información relativa a los elementos que es son los assets eh, para la gestión del mantenimiento eh, y que o se mantiene o no sirve de nada. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que al final es el modelo build con más información, que considera el equipo de diseño porque no hay unos requerimientos claros. Uh -huh. Y Punto. Julio, y, cuéntame Javier. Y que muchas veces simplemente se justifica con eh, introducir unos datos COBIE que justifican un poco el contrato, se queda todo el mundo como satisfecho de que parece que ha habido una evolución en ese, en ese modelo AshBuild, pero, bueno, como decía Joaquín, a lo mejor no llegamos a ningún lado con esos parámetros. Sí, se ha tirado de estándares, eh, como es el COVID, para intentar al final, eh, digamos, estandarizarlo y lo que no se puede estandarizar, ¿no? Que es al final, eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué información de mi modelo va a necesitar? ¿no? Ese, ese equipo de Facility Management para gestionar el, el activo ¿no? y, y mantenerlo, y gestionar el mantenimiento del activo. Pero también hay que tener, Julio, un segundo, también hay que tener en cuenta que no siempre se sabe quién va a mantener ese edificio después una vez construido, entonces no puedes involucrar a alguien que desconoces tres años antes de empezar el, el proyecto, entonces también tiene que haber un poco un, una balanza entre entre cuando entra el operador y cuándo puede entrar, porque si no existe de momento pues no puede entrar, entonces en esos requisitos y en esas plantillas y en esas normativas pues hay veces que te que te van un poco guiando en qué es lo que más o menos vas a tener que pedir para empezar a, a, a, a para comenzar el camino, porque tampoco se puede ahora pedir peras al olmo también muchas veces. En ese punto, Cecilia, Yo, Cecilia eh. Perdóname un segundo, Joaquín en ese punto me gustaría introducir el tema de eh, el activo digital ¿no, Julio, que, que lo conoces bien, lo tienes bien preparado y además sabes que puede ser añadido a posteriori, ¿no? Que está eh, des, eh, no sé cómo decirlo, desembragado del sí desligado, ¿no? Eh, en ocasiones, o sea, la realidad al final es que son como levantamientos ad hoc, ¿no? Que se hacen con toda la documentación que hay, que es eh, como muy dispersa, eh, con vistas a ser custodiados y actualizados por un equipo al final de mantenimiento que, que sea capaz de poder eh, generar en este modelo activo digital, nos gusta decir activo digital, no no gemelo digital, para quitarnos todo el tema del Internet of Things no, y el tema de la sensórica y demás, o sea, activo digital, un activo digital que aporta valor al eh, activo físico. Eh, ¿Y por qué aporta valor al activo físico? Porque nos permite hacer simulaciones. ¿Cuáles son las simulaciones que más tenemos en la fase de operación y mantenimiento en los edificios? Los proyectos de reforma básicamente, entonces Al final, ese activo digital tiene que estar perfectamente actualizado para po poder servir como base de los proyectos de reforma que se vayan a hacer. Así como, por supuesto, pues tener toda la información eh, o ser capaz de actualizarse en más o menos eh, tiempo real ¿no? de, con lo que hay en el propio activo físico. Eh, la realidad es esa, ¿no? que al final son levantamientos hoc que se hacen, te pasa bueno, está toda la documentación ahí, en el mejor de los casos en, mo en un modelo asbuilt. en el peor de los casos en carpetas y carpetas y carpetas de planos as built, que al final pues eh, toca agregar ¿no? y generar ese modelo de activo eh, conjuntamente con el equipo de mantenimiento del, de, del eh, el propietario. ¿no? Joaquín, ¿nos de, el comentar real. algo antes? Sí. sí, bueno, yo me hablaba... Con... Sí ¿Sí? Sí, sí, sí, bueno, eh, eh, es que habéis entrado en un debate que evidentemente yo creo que era no para una siguiente charla, sino para dos o tres. Estamos hablando de que, claro, eh, antes lo ha dicho Julio, creo que también Javier, al final todos lo hemos dicho, ¿no? No conocemos a las empresas de operación y mantenimiento eh, a, cuando, a la hora de redactar unos requisitos de información o de que un cliente los redacte o cuando estamos diseñando o construyendo. Ese es el problema. Acabar, acabáis de dar eh, eh, en la clave, ¿vale? eh, eh, eh, en el núcleo del auténtico problema. Para pa poder trabajar con metodología BIM, lo primero que hay que hacer y lo primero que habría que haber hecho es eh, replantearse los sistemas de contratación en el sector de la construcción. Hoy por hoy, con los sistemas tradicionales, incluso algunos más avanzados que ya conocemos, de contratación, no se puede llegar al 100% de la efectividad trabajando con metodología bien en contrato. ¿vale? Tenemos que ir a los integrated project delivery ¿vale? y a sistemas de contratación, y eso implica ¿vale? una serie pero tiene una serie de repercusiones a nivel gubernamental por cada uno de los estados, a nivel internacional y a nivel estatal, que es cambiar aquí en España la ley de contratación del Estado, de arriba a abajo. Entonces, evidentemente, un cambio cultural en el concepto de lo que tenemos, de lo que es hacer tradicionalmente una obra. Es un cambio de paradigma y nos tenemos que dar cuenta de ello. Y ahora mismo estamos intentando utilizar una tecnología, una metodología y una forma de hacer y la norma nos impide a llevarla a cabo en cierta manera precisamente porque no tenemos las armas para poder llevarla si no conocemos a, la, a las empresas de operación y mantenimiento si no vamos en un proyecto de manera colaborativa en el contexto del win-win todos ganamos, todos ganamos a la hora de hacer algo ¿vale? que, coño, ya hablamos de la agenda de 2030 los 17 objetivos de la ONU si ahí es donde pretendemos ir pero eso necesitamos un cambio de paradigma político a nivel internacional en todos los aspectos y concretamente en el sector de la construcción en la forma de contratación ¿vale? y en la forma de relaciones entre todos los agentes que intervienen y disculparme, esto es para otro webinar eh, que yo creo que daría para uno o para dos pero era una puntualización sí, sí, sí, sí, que sí. quería decir ¿vale? Totalmente, totalmente de acuerdo o sea, al final eh, y para un poco cerrar el bloque, Uriol eh, quería eh, hablar un poco de cómo se pasa de un modelo a otro. ¿no? Y otra vez, ahondando en el tema lo ideal y la realidad. Lo ideal y lo útil sería, pues, lo que habíamos comentado, una evolución planificada, interconectada, ¿no? desde fases iniciales, con todos los agentes colaborando en modelos, Integrated Project Delivery y demás que están lejos de lo que estamos viendo eh, hoy día. ¿no? Eh, pero la realidad al final que son modelos que aparecen según necesidades eh, sin tener un plan coordinado desde el principio, al final con información dispersa, dispersa ¿no? y difícil de agregar. Eh, es necesario, y con esto quiero terminar y dar paso a mi compañero Javi, eh, es necesario eh, te, que empezar ya ¿no? a generar información en nuestros modelos, eh, teniendo en cuenta pues eso, el volumen, ¿no? la velocidad, el valor, la variedad y la veracidad. Y, a, y ahondando un poco también en, en algo que ha comentado Cecilia, eh, la velocidad porque si no obviamente si no actualizamos el modelo al final no vamos a tener, no va a tener veracidad y no va a servir para nada y bueno sin más os quiero da, dejar con Javi que os va a mostrar ¿no? algún ejemplo de, de aprovechamiento de la información con diferentes eh, visores sí Javi. Javier nos va a dar en esta ocasión alguna pincelada acerca de eh, herramientas que se pueden utilizar o eh, qué es el activo eh, con diferencia a qué es el modelo o qué es el proyecto o qué es la obra. no Y cómo, cómo llega al activo alguien que no está obligado a saber nada de BIM, ni, si, ni, ni siquiera el significado de las siglas. Después, Julio, te pongo un poco de deberes. Eh, hay gente por aquí que nos ha preguntado eh, si podríamos definir mejor el activo digital. Entonces, uh -huh. guárdatela. Mientras Javi nos comenta, eh, pues después puedes, si quieres, eh, definir un poco mejor ese punto... Y Cecilia pues, nos contará un poco el resumen de esa, de esa encuesta que hemos hecho y que ya tenemos algunas respuestas. Así que nada, Javi, todo tuyo y, y cuéntanos cómo ven la gente que gestiona o qué herramientas hay para la gente que gestiona activos. Muy bien. Antes de contaros estos dos ejemplos de gestión de activos, hoy en gestión digital, eh, bueno, voy a haceros una pequeña introducción para ver cómo cómo debemos centrarnos en la gestión de activos. Quiero que nos centremos en, en, en este concepto, o sea, gestión de activos eh, digitales, en la sesión de hoy, en cómo mantener un edificio, es decir, un activo, en condiciones para poder ganar dinero con su explotación y reducir sus gastos. Eh, quisiera aclarar que, bueno, como se ha venido diciendo, el sepaso entre... Un modelo AsVil que se convierta en un modelo FM eh, que pueda ser asumible por plataformas de gestión eh, específicas. Digamos que es una disciplina más de lo que puede hacer la gestión de activos. Veremos luego una serie de ejemplos y cabe mencionar eh, otras webinars en las que Alberto y Almudena nos han contado... Eh, cómo es ese flujo de trabajo entre un modelo y las plataformas de gestión eh, para, para el mantenimiento ¿no? Eh, no sé si puede ponerlo por aquí Gonzalo, estaría muy bien que lo vierais tiene varios ejemplos eh, fabulosos y detalla muy bien un poco todo el procedimiento Cecilia nos ha puesto en el chat el, el webinar al que te estaba refiriendo en el genial. que si queréis saber más acerca de gestión de mantenimiento, pues lo podéis ver ahí. Aquí hablaremos un poco más de los activos de un modo más general. ¿no? Exacto. Yo lo que quiero es que nos centremos como en el conjunto de, de actividades y de información acerca de ese activo y eh, entenderlo en diferentes escalas y las diferentes relaciones que existen. Es súper importante que entendamos que se trata de bases de datos relacionadas entre sí. Es decir, es una información con jerarquía, ordenada, que se aloja en parámetros y que nos va a permitir clasificar, ordenar, para poder relacionarse entre sí. Como ya hemos venido comentando, se trata de facilitar el traspaso de la información entre agentes, proveedor, instalador, constructor, operador y, en última instancia, ese propietario. ¿no? Introducirlos en, en etapas, en fases tempranas ¿no? de, del proyecto y bueno, también, como hemos dicho, sobre todo en, en ese punto en el que las BILL debe convertirse en un modelo FM válido para la gestión y del mantenimiento. Pero no solamente en estas fases, sino durante toda la vida útil del, del edificio, ¿no? del activo, que obviamente es el mayor tiempo donde vive un edificio. Para ello, como hemos comentado, pues eh, está claro, el propietario debe fijar esos requisitos y esas responsabilidades eh, para con sus subcontratistas. Y debe reflejarlo en el BEP y en un contrato. Entonces, como digo, mmm, lo que debemos es incorporar toda esa información que, a, que arrastra de otras fases y toda esa documentación técnica, legal eh, que tienen estos activos. Esta información será digital, está claro, y debe ser consistente y debe ser operable sin herramientas de modelado bien, ¿vale? vamos a enseñar cómo podemos recopilar toda esa información por ejemplo de proveedores sin que tengan que entrar en modelos BIM es decir eludiendo herramientas específicas de entrada de datos y su vinculación con los modelos BIM eh, ya que estos implican pues pues pues un conocimiento implican un, un, un saber hacer que a veces pues 60 horas de formación en Revit pueden no ser suficientes para, para llevar a cabo esta esta, opera, eh, ...esta tarea, ¿no? Ya digo, Bien. vamos a ver dos ejemplos... ...que se tratan de levantar barreras... ...tecnológicas para incorporar esa información... ...en nuestros proyectos. Todo esto usando algo tan sofisticado... ...como pueda ser una tabla Excel... ...o, o un formulario. Eh, concluyo antes de enseñaros los ejemplos... ...que todo esto es para que saquen provecho... ...y se beneficien... ...pues promotores, gestores... ...y todos los agentes dentro de la vida útil del edificio y sobre todo sin sin importar su madurez digital. Uriol, ¿no me has dicho nada? Supongo que querrás sí. decirlo ahora. No sé si estoy muteado, no sé si me oís el resto. Se te oye, se te oye. bien. Sí, te oímos. Sí, eh, te quería comentar, o bueno, para recapitular un poco lo que lo que habías dicho, ¿no? que eh, decías la información para la gestión del activo debe ser eh, o estará. En forma de base de datos que significa información estructurada y organizada. Fundamentalmente lo que significa eso es que la información no pueda ser consultada únicamente por la persona que la introduce, que, que se genera una hoja Excel o cualquier estructura que solamente él conoce, sino que tiene que ser usada por el máximo número de personas posibles dentro de una organización. Y cuando hablas de distintas áreas, pues no estamos hablando ya solamente de gestión y operación, perdón, de operación y mantenimiento, sino que estamos hablando también de eh, cosas como comercialización, es decir, cuál es el ratio euros por metro cuadrado que tenemos en un edificio determinado, en otro edificio o en otra provincia. Estamos hablando de esas cuestiones que se relacionan con el edificio y, por tanto, se relacionan con el modelo digital del edificio. Y nos decías también, Javier, que la información debía ser consistente. Una información consistente es aquella que, primero, está actualizada y, segundo, no viene de fuentes duplicadas. Cuando nosotros tenemos, para el mismo para la misma información, para el mismo ratio euros metro cuadrado, si vemos un, en una hoja Excel, nos dice que en ese edificio son 5 euros metro cuadrado y si vamos a otro Excel nos dice que son 4 euros metro cuadrado, y si vamos a nuestro ERP nos dice que son 7, tenemos distintas fuentes de información contradictorias entre ellas. La información no es consistente. Nosotros lo que buscamos es, no nosotros, el gestor lo que busca es una información que sea no contradictoria, que cada ámbito provenga de una única fuente de datos... Y que esté actualizada. Porque solamente cuando pasa eso, cuando se dan esas circunstancias, el gestor puede tomar una decisión que derive en emprender una acción. Si no, va ciegas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Javi, solo quería marcar ese punto y ahora sí enséñanos alguna herramienta eh, pues eso, para, para ver esa consulta de información. Por supuesto, necesito mi botón de compartir. Vamos a ver. Ahí está. Bien, aquí vemos de la fábrica de soluciones de ModelicaLio Baywatch está eh, vigilando unos activos que tenemos en España. A España puede ser un activo el cual vamos a gestionar con cuatro inmuebles en cuatro ciudades distintas. Veremos aquí sus metros cuadrados. Ahora, estos inmuebles se componen de otros activos que serían sus espacios. En este caso, estamos haciendo una gestión de activo eh, para alquilarlo, ¿no? o sea, una explotación en régimen de alquiler. Entonces, a nosotros pues bueno, nos interesa tener estos espacios, que son los que vamos a alquilar en, estos, en estas plantas de estos cuatro edificios, y tenemos pues aquí nuestros eh, distintos espacios en los distintos edificios, unas gráficas que nos relacionan eh, distintos, eh, distintos aspectos de estos de estos espacios, y como lo que lo que quiero contar, como ya hemos visto, es eh, un, un activo inmobiliario que se compone de activos que son espacios que van a ser alquilados ¿no? dentro de ellos también tendremos otros activos en el que puede ser un inventario de todo este equipamiento que va dentro de estos espacios Javier, en ellos pues bueno, sí perdona, lo que estamos viendo aquí entonces es nosotros estamos hablando de gestión de activos y dependiendo de cuál sea el, ejen, el agente en concreto puede ser un operador de un portfolio de edificios puede ser un operador de un único edificio eh, dependiendo del grado de zoom de cada gente, para ellos o para ellas un activo puede ser un edificio o puede ser un equipo de ese propio edificio. Y lo que estamos diciendo, eh, lo que, lo, simplemente lo único que queremos mostrar, eh, esta es una aplicación nuestra pero hay 20.000 en el mercado, que eh, extraen la información de distintas bases de datos y te la enseñan en una única base de datos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que aquí no estamos abriendo ningún software BIM en sí mismo, no estamos abriendo ninguna herramienta como puede ser Revit o puede ser Tecla o cualquier otra. Lo que estamos abriendo son dashboards que en realidad están volcando la información que el gestor necesita. Entonces, eh, con esta herramienta lo que pretendemos es simplemente esto, que todo lo que hemos hablado antes los requisitos del cliente, la norma ISO 19650, la diferencia entre un modelo built y un a, activo digital, o perdón, un, un sí, un activo digital. Todo esto deriva en que un gestor pueda ver la información. Y en esta etapa final, lo que queremos es mostrar eh, herramientas que permiten ver esa información. Aquí estamos viendo cuadros, Javier nos está mostrando cuadros de datos como elementos de dentro de los edificios, pero lo que es importante que veáis que es lo que nos estaba enseñando es que estamos agregando distintos edificios, que es algo que si pensamos únicamente a la escala de un modelo BIM no podemos hacer. Un modelo corresponde habitualmente a un edificio, pero tú no tú no tendrás un portfolio de tus edificios en un modelo BIM. Entonces, las herramientas de gestión lo que hacen es agregar datos. Y ahora lo que estamos viendo en pantalla es una herramienta más de agregación de datos. Otra cosa es, Sí. nada, decía para para hacer el cambio a, al, al otro punto es otra cosa es bien, ahora ya eh, tenemos claro ¿No? Tenemos aquí una demostración empírica de que no hace falta saber BIM para poder gestionar la información digital. Algo que es obvio, que, que además es obvio. Es, lo voy a repetir otra vez. No hace falta saber BIM para gestionar información digital. Pero, ¿y para introducir? ¿Es necesario saber BIM para introducir la información que requiere un modelo ASBuild que se edita en BIM? Javier, si quieres, nos contestas a eso, que sé que, que lo llevas bien. Va a quedar muy claro con el siguiente ejemplo. Y no, no hace falta. <ríe> Así que, bueno, os he contado, como bien decía Uriol, es, dicho de otra forma, es una plataforma intermedia entre la base de datos del modelo BIM y las bases de datos de los programas de gestión específica. ¿no? En este caso es una explotación en régimen de alquiler. En ella... Eh, hemos integrado eh, otros, otra información, ¿no? como la documentación técnica, la documentación legal, aspectos comerciales, un poco pues para, para que esta plataforma intermedia pueda hacernos una lectura y una composición de lugar a tiempo real ¿no? de, de, cómo, de cómo, por ejemplo, va nuestra, nuestra inversión, nuestro beneficio en el alquiler de estos activos hemos querido hacer este ejemplo que es un activo eh, digital ya digo en, en régimen de, de alquiler y podemos gestionar toda la información de distintos modelos de una forma agregada y esto es bueno pues lo, lo interesante y como decía auriol pues tiene un, un, por ejemplo un comercial pues tiene enseguida un acceso rápido a todo a todo su portfolio y como también ha mencionado Uriol, <coughs> dicho de otra forma, no sé si lo he dicho, eh, funciona como una muñeca matriosca, matrioska. ¿no? Que hay un activo donde hay más activos dentro. Así que esto es un ejemplo que puede haber arrojado luz sobre cómo, cómo gestionar activos. En, en este caso hemos puesto un ejemplo de, de, de alquiler. Vamos a ver otro ejemplo de la fábrica de soluciones de de que llamamos Asset Hub. Asset Hub, como he dicho antes, también es una plataforma intermedia que bebe de los datos de nuestro modelo BIM. ¿no? Eh, hemos exportado un IFC, quiere decir que no estamos casados con ningún, ninguna plataforma de edición BIM y en ella tenemos, bueno, pues se puede navegar, pero básicamente lo que tenemos es un inventario de todos los elementos, de todos los activos que queremos mantener en nuestra oficina y tenemos que darle un mantenimiento. Bueno, En este pequeño visor podemos tocar un elemento y nos dice, por ejemplo, esta impresora y nos diría qué parámetros tiene para su mantenimiento. Nosotros hemos ya cumplimentado una parte de ellos, pero necesitaríamos de nuestro proveedor para que termine de cumplimentar estos campos, para poderle dar eh, un buen mantenimiento y una buena gestión a estos activos. ¿Cómo lo hacemos? Pues como decía antes, involucrando, por ejemplo, a cuatro proveedores y haciéndoles llegar un formulario, que en este caso vemos como una tabla de Excel, en el que él, en este caso, pues va a rellenar estos parámetros que nos son eh, importantes para que la plataforma de gestión específica de mantenimiento pueda eh, gestionarlos. ¿no? Entonces, eh, como decía Auriol podemos comprobar que no hemos tocado un modelo BIM dentro de, una, de un software de edición, ni nos hemos metido dentro de las plataformas de gestión de FM que podían ser muy tediosas. Y sin embargo, pues eh, con esta plataforma intermedia podemos dar de alta los activos dentro de, de, de, de una plataforma de, de gestión de mantenimiento. Ahora creo que con estos dos ejemplos bueno, podemos haber, hacer un compendio de todo lo que hemos hablado y quedamos abiertos a, a cualquier pregunta, sugerencia... Que puedan hacernos nuestros oyentes de gestión digital. Eh, Uriol, no se Uriol, te escucha. Pero bueno, un poco con el resumen de Javi, lo que lo que, lo que que queremos expresar es, es eso, que no todo el mundo tiene que saber un conocer o saber utilizar un software BIM. No todo el mundo tiene que saber Revit para luego meter unos parámetros que vaya a mantener. Como decíamos antes en, en los requisitos de información, eh, pediremos una serie de cosas, pero a lo mejor no todo el mundo tiene que saber entrar al modelo. Entonces, con este tipo de plataformas lo que se hace es facilitar al resto de, de partes que no tengan por qué aprender a, a utilizar un software y básicamente que, es, que utilicen pues lo que están acostumbrados, es una hoja Excel donde rellenen sus parámetros y directamente pues eso se pueda incluir en el modelo o no, si no hace falta, pero está vinculado a través de una plataforma y nos aseguramos un poco evitar lo que comentaba Uriol, de que en un sitio te aparezca 4 euros, en el otro 5 y en el otro 6, porque alguien en el modelo ha metido un dato y luego en, en otro tipo de fichas o de documentación aparecen otros. Entonces, lo que lo que se pretende es asegurar la información para luego poder mantener que al final lo que estamos pretendiendo es mantener nuestros edificios de la mejor manera posible y aprovechar todo el trabajo hecho en fases anteriores dicho de otra manera Yo quería hacer una, una... sí, adelante Joaquín, una... Comenta, Joaquín. sí, bueno, que me ha resultado muy interesante Bueno, toda esta exposición bueno, y medio debate que hemos mantenido y he escuchado tanto a Julio como a Oriol, a Cecilia y por último a Javier hacer una serie de menciones yo quería hacer un, un hincapié solo a modo de terminar un poco mi exposición o, o explicaros qué pienso yo de todo esto. Aquí de lo que se trata, básicamente, hablamos de BIM, y BIM por arriba y BIM por abajo, y yo creo que ya el término ha quedado realmente obsoleto. Aquí de lo que estamos hablando, y en eso se sí hace especial hincapié en la ISO 19650, es de gestionar la cantidad ingente de información que tenemos gracias a la tecnología que hoy día eh, tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Lo que dice la ISO, y esto es súper riguroso, oiga, tenemos que hacer llegar a cada usuario en función de su perfil y a lo que se dedique, la información justa y necesaria, de la manera justa y necesaria, ¿vale? En esta línea lo que quiero es reforzar el argumento de, de Javier, ¿vale? Es decir, es que, eh, oiga, yo no tengo que manejar un modelo. ¿Por qué en el sector de la construcción utilizamos modelos? Utilizamos modelos tridimensionales con información paramétrica porque somos ingenieros, somos arquitectos y nuestra manera de entender la arquitectura, de hacer la construcción, es visual, a través del modelo. Si hubiese otra forma de gestionar la información diferente, más eficaz, lo haríamos. ¿vale? Pero un gestor de un asset, si no utiliza modelos, ¿por qué los tiene que utilizar para hacer su trabajo? Lo que sí tenemos que conseguir es la interoperatividad y la conexión entre las herramientas que utilizamos nosotros con la información que aportamos y las que utiliza el gestor. Eso... Es gestión de la información y eso es lo que la ISO hace hincapié y pretende, y además de manera muy vehemente. Creo que nos perdemos en los laureles, chicos, de verdad, chicas. Pero también… Hablamos de BIM como, no, modelo, si es modelo tiene que ser modelo. No, no, vamos, perdona, Cecilia. No, quería comentar que estamos totalmente de acuerdo con, con lo que comentas, pero si ya, ya que tenemos un modelo tridimensional, ¿por qué no usarlo como visor? es una ayuda que puede, que puede ser súper útil en la fase de mantenimiento, que no tienes que abrir el modelo, pero lo, lo visualizas y lo y lo consumes, es un modelo de consumo, comentar un momento. Es. Eh, pues eso, eh, al hilo de lo que comentaba Joaquín, o sea, a nosotros nos interesa, sobre todo en la fase de diseño, hacer esa simulación de la construcción, esa preconstrucción virtual. Por eso también el ver los elementos y el planificar cómo se van a colocar y ver cómo si colisionan o no esa coordinación 3D, que es al final el uso eh, por antonomasia no del modelo BIM, eh, se lleva a cabo. Eh, responder también a la pregunta del activo, que se, se nos agota el tiempo... Mm -hmm. Eh, y, bueno, discutiéndolo con, con mi compañera Almudena, eh, me, me dio una referencia a la ISO eh, 55000 que da una definición de activo muy clara. O sea, es, es, es un ítem, objeto o entidad que tiene valor real o potencial para una organización. Si atendemos a esa definición, el, el activo digital, ¿qué sería? Pues aquel que aporta valor al activo físico. Si no aporta valor, no, no tenemos activo digital. y eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que si vendo mi edificio, en último término, ¿no? que si vendo mi edificio tiene más valor si viene acompañado o aparejado de un activo digital. Simplemente eh, por ahí vamos a dejar claro el tema del activo digital. Muy bien, sí que estamos ya a dos minutos. Eh, en la próxima comentaremos los resultados de la encuesta eh, porque antes quería eh, cerrar, bueno, igual bueno, nos da algo de tiempo pero sobre todo... Quería mencionar, para reforzar el mensaje de Joaquín, que, que es el nuestro, nos lo hacemos nuestro también, se trata de la información. Se trata de que los gestores tengan acceso a la información. Un proyecto, una obra, es todo un jaleo que se monta para que alguien pueda disponer de un edificio, de una infraestructura. Además de disponer de ese edificio y de esa infraestructura, tiene derecho a disponer de la información asociada pero tiene el deber de pedirla, tiene el deber de aclararse antes y pensar qué información quiere y pedirla. Y lo último, la última parte que es la que nos contaba Javier, es y no necesita apuntarse a una metodología de moda o a un software de moda ni aprender un software que no es su ámbito. Su ámbito no es proyectar, de, perdón, si su ámbito no es proyectar, el software no tiene por qué ser de edición de proyectos. Su software, el software nativo de, de un gestor es software de gestión, pero esa información debe ser accesible y consistente a él. Nos quedan unos minutos, Cecilia, si quieres comentar algo la, la encuesta, perdón. Eh, bueno, sí, podemos podemos repasar un poco para ver eh, sobre las preguntas que hemos que hemos hecho. Pues eh, más o menos, la mitad de vosotros conocéis el contenido de la ISO 19000. 650 y la mitad, ¿no? Entonces, bueno, está un poco van subiendo ahora los datos porque hay más gente que, que al principio, pero más o menos está 50-50. Entonces, bueno, pues eh, hay que si os interesa, pues como ha dicho como ha dicho Joaquín, eh, mejor referirte desde luego siempre que puedes ir a la fuente inicial, es mucho mejor que a una interpretación y y bueno, pues por seguir comentando eh, Suele recibir requisitos de información, pues parece que gran parte sí, otros alguna vez, pero pero gran parte sí. Estáis viendo las respuestas también en la pantalla, ¿no? Igual que las estoy viendo yo. También es, estáis como un poco al 50%. El 50% de los asistentes suelen recibir requisitos, conocen la ISO, suelen trabajar con plataformas de, de intercambio de información digitales, y el otro 50 pues parece parece que no. También es verdad que lo que hemos estado comentando eh, de, de la fase de operación al principio del proyecto pues generalmente no aplica. Como, como, como decíamos que luego en la vida real pues, el, el mantenedor no está, no está eh, vinculado a la fase de proyecto y por tanto no se pueden definir muchas cosas en esa fase que sería útil definir. También estáis, eh, estáis totalmente en desacuerdo que no se, la, la información en el modelo Asbuild o en la entrega eh, de documentación Asbuild no está especificada porque debería venir especificada en los requisitos que hemos comentado al principio. Si en los requisitos no... La información has built es la información que voy a querer tener de mi edificio cuando termine la construcción. Y quiero que sea, y quiero que sea consistente. Si no lo describo al principio y parece que todos estáis de acuerdo que no se describe, pues es complicado tener al final lo que yo, lo que yo estaba pidiendo. Y bueno, en principio pues no, eh, un poco por ver el, el ámbito, el, parece que el 50% sí que estáis más acostumbrados y el otro 50% os, os pilla un poco lejos todo esto de, de la gestión de la gestión digital en entornos en entornos BIM. Entonces, no mucho más. Nos quedamos con los próximos temas, no con los temas a tratar que, que nos habéis propuesto. Nos quedamos con estas respuestas para, para ver... Eh, próximos episodios de este, de este webinar de gestión digital. ¿Qué más? Agradecer a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde, todos los que habéis compartido esta hora con nosotros. Os queremos agradecer mucho el, el interés que mostráis. Agradecer mucho también al, al equipo, al equipo de investigadores habituales, a, a Cecilia, a Julio y a Javier, el preparar los temas y explicaros los a vosotros intentar explicarlo a vosotros para teneros informados y agradecer muchísimo a Joaquín López que se haya dejado caer por aquí y que cuando queráis muy buena aportación ¿Eh? muchísimas gracias yo cuando queráis estoy a vuestra disposición gracias. me ha encantado me ha encantado la experiencia me parece que es una manera de divulgar difundir incluso de aprender entre todos ¿eh? Eh, este envolado en, en, en el que estamos ¿no? de cómo poder resolverlo con solvencia, ¿verdad? me ha encantado, muchas gracias a vosotros y a los nosotros, oyentes, por supuesto sí, nosotros nos lo pasamos muy bien y, y lo último que me queda ya es verdad ¿Quién me sí, conoce sí, sí. Joaquín sí, sí. ya te eh... conozco te conozco <risa> Decía que lo único que nos queda y esta ya es la parte más eh, teenager de la, de la sesión es pediros que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, a que nos des like, a que nos escribáis por eh, correo, tenéis ahí nuestros correos, a que nos digáis cosas por LinkedIn, Twitter y por todos los medios. Me ha dicho mi jefe que si no tengo 15 likes en YouTube no me va a dejar hacer un próximo webinar, así que os lo pido, por favor, para... Le digo, le digo a mi hijo que, que, que le dé. Por favor, Joaquín, si tu hijo tiene la amabilidad de, de darnos like y yo que sé, en qué sé, en qué plataformas más. Gonzalo, no sé si estamos en badú también, eh, ¿me puedes confirmar si, si estamos ahí y nos pueden hacer match? Pero no estamos todavía, pero bueno, todos estudiarán. ¿eh? Ahí está. Esa voz en off que oís eh, es la de Gonzalo, que ha estado al cuidado de, de toda la técnica y de que os llegaran a los, a los asistentes, que os llegaran los correos para, para teneros al corriente de esta webinar. Así que nada, agradeceros a todos que hayáis participado y nos vemos en la siguiente. Si tenemos esos likes, claro. Que vayan. <risa> Gracias. Adiós. Gracias. Gracias a, a todos. Luego. Chao, chao, chao. Hasta luego.